¿Por qué los chicos ocupan todo el patio y nosotras aquí? ¡No es justo! Yo quiero jugar, no comer en un rincón. Ay, Me temo que llegó la hora de usar mis habilidades. ¿Y cómo las uso? ¿Y si lo hago mal? Necesito un plan. ¿Por qué no ha venido a ver a hoy? Tal vez se habrá cansado de no poder jugar en el patio. ¿Quién eres? ¡Ha venido volando! Sé sí, que en este patio no se respetan los derechos de las niñas. ¿Cómo que no? Aquí todos somos iguales. Esa no es verdad! Aquí el patio es solo para los chicos. Pues... siempre ha sido así. Es que nosotros queremos mucho y jugamos a la pelota. ¡Toma! Es el espejo de la empatía. Mirad. <risa> Porque las chicas ocupan todo el patio y nosotros en un rincón, no es justo. Yo quiero jugar, no comer en un rincón. Solo porque somos niños no tenemos derecho a jugar en el patio. Ahora sabemos lo que se siente. Desde hace siglos, las chicas han sufrido situaciones así. ¡Guau! Wow, ¡Mis poderes han funcionado! Desde hoy, soy una superheroína de verdad.